¿Conoces los sueros faciales? El sérumo suero es un concentrado cosmético que se aplica antes de la crema hidratante por la mañana y por la noche sobre rostro, cuello y escote. A diferencia de la crema hidratante, el suero lleva una concentración mayor, por lo que solo es necesario aplicar unas pequeñas gotas para que el producto penetre sobre la piel. Nuevo suero facial humectante Energy System, ideal para mujeres a partir de los 30 años. Con presencia de primeras arrugas, líneas de expresión, pérdida de tonicidad, firmeza y adelgazamiento de la piel. Fórmula con... Ácido hialurónico, activo que tiene propiedades de renovación celular de la epidermis, ayuda a disminuir arrugas, es reafirmante, redensificador y reestructurante de la piel. Taurina vegetal, la cual actúa de forma similar a las bebidas energéticas, pero a nivel de la piel, ya que tiene el efecto de activar e incrementar la actividad celular, porque debido al paso del tiempo las células trabajan a un ritmo más lento, lo que determina el envejecimiento. Actibium, ayuda a nutrir la microbiota de la piel. Es un activo inteligente que promueve un equilibrio adecuado de nutrientes y se adapta de acuerdo al tipo de piel, ya sea de normal a seco o de mixto a graso. Beneficios Potencializa y mejora la distribución al aplicar las cremas de día y de noche de Energy System. Efecto inmediato de mayor humectación y apariencia de descanso y energía. Con el uso constante de la línea completa, ayuda a mejorar notablemente la apariencia de la piel. Piel de apariencia más uniforme y luminosa. Suero humectante facial Energy System, un extra shot de energía para tu piel.